Seguro que ya estás harto o harta de ponerte esto y esto. No te preocupes, aquí no te voy a enrollar con eso. Vamos a hablar de otra cosa mucho más interesante. Las cinco señales de que a esa persona no le interesas o no le gustas por WhatsApp. ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? Soy Juan Bustamante, escritor y fotógrafo. Y podéis encontrar mis maravillosos libros. Aquí los tenéis. Cómo superar una ruptura... ...errores de conocer a alguien y cómo mantener la pareja. En Amazon los tenéis donde podéis leer y aprender un montón de cosas. Hoy voy a contaros una cosa muy interesante, muy importante. Las cinco señales de que no le interesas ni le gustas a alguien que estás conociendo por WhatsApp. ¿Cuáles son? Vamos con la primera. Señal número uno. Cuando te dice que no ha tenido tiempo. A ver, es muy fácil. El día tiene 24 horas... ...en 24 horas le restamos 8... ...que son las que dormimos... ...y el resto son muchas horas... ...donde siempre tenemos tiempo... ...para poner un hola... ...un cómo estás... ...un cómo te va... ...o un qué te pasa... ...o un qué tal tu día... ...claro, eh, eso no se tarda nada... ...tú coges el móvil... ...y en el WhatsApp escribiendo un hola... ...cómo estás... ...se tardan apenas 6 segundos... ...y en unas 12 o 14 horas... ...que has tenido en el día... ¿No has tenido 6 segundos para poner un hola cómo como estás? ¡Mentira! Otra de las grandes mentiras parecidas al estoy muy liado o liada es el me quedé dormida o dormido. Yo siempre me he preguntado cómo es posible que te quedes dormido de repente. Porque cuando todos nos entra en sueño nos vamos durmiendo. Pero no te quedas dormido de repente. No te da una especie de paro y te caes. Eh, entonces esa persona que te dice que se ha quedado dormido cuando tú le has escrito por la noche... ...le has puesto, hola, ¿cómo estás? o ¿cómo te va? Y no te ha contestado o incluso te ha dejado en que lo ha leído y no te ha contestado... ...y al día siguiente te levantas por la mañana y tampoco te ha contestado, pues es evidente. Entonces está claro que esa persona no es que se haya dormido, es que en realidad no le importas. Y lo que ha hecho con el móvil ha sido bajar las notificaciones de WhatsApp... ...porque estaba viendo la tele o estaba con los amigos o haciendo cualquier cosa... ...ha visto tu mensaje y ha vuelto a darle para arriba y no te ha querido contestar. Y evidentemente la excusa era, es que me he quedado dormido o es que me quedé dormida. Eso es otra gran mentira. Señal número 2. Cuando te dejan en visto. Cuando le mandas un mensaje a alguien y ves que te lo ha leído y no te contesta... ...pues a ver, por supuesto puede ser porque en ese momento no puede... ...porque está liado o liada... ...porque está haciendo otras cosas... ...porque estaba pagando en el supermercado... ...y en ese momento que le has escrito... Estaba, ...estaba ella sacando las cosas... O ...el dinero o metiendo las cosas en la bolsa... ...por miles de situaciones... ...pero claro... ...si te dejan visto... ...sigue pasando el tiempo... ...pasa el día... ...siguen visto y no hay ninguna contestación... ...evidentemente no es porque no pudiera... ...sino más bien... ...porque no quiso... ...por lo tanto... ...si le escribes a alguien... ...y te dejan los dos famosos tics azules... ...y no te escribe no solo en 5 minutos, ni en 10, ni en 3 horas, sino ni al día siguiente, es evidente que no le importas. Así que, ¿para qué insistir en alguien que te demuestra que realmente no le importas? No se trata de que a lo más mínimo le borres y le bloquees, pero tampoco vas a estar dos días con que no te contesta y te ha dejado en visto. Pero cuidado, no hay que volverse tampoco obsesivos, no hay que estar ahora. Es que no me escribe, es que me ha dejado en visto, es que no me ha contestado, es que le veo en línea, tampoco nos volvamos un poco de la cabeza, pero está muy claro. Si esa persona te deja en visto y no te contesta, no digo los cinco minutos porque se entiende que está haciendo otras cosas, pero si no lo hace en un día entero, incluso al día siguiente, evidentemente no le importa nada. Señal número 3. Cuando te deja de dar los buenos días, dirás, esto es una tontería, porque me tengo que levantar por la mañana, coger el móvil y directamente dar los buenos días no hace falta que esté dando los buenos días cada día a esa persona ni te los esté dando a ti pero si al principio cuando te levantabas por la mañana y cogías el móvil te encontrabas un buenos días de ella o de él y ahora cada día que va pasando te los va dejando de mandar te los manda más tarde o directamente no te vuelve a mandar ninguno más es otra clara señal de que o bien está conociendo a otra persona que suele ser lo más habitual o de que no le estás importando o no le estás interesando ...o que no le está gustando, llámalo como quieras... ...así que, si te mandaba los buenos días... ...y al día siguiente, por ejemplo... ...si te los mandaba a las 9 de la mañana nada más levantarse... Y a los dos días, te lo manda a las 11... ...y a los cuatro días, te lo manda a las 12 de la mañana... ...y ya al quinto día ni te los manda... ...pues está claro que por el motivo que sea a esa persona... ...no le está gustando o no le interesa ya... ...así que, eh, es otra señal clara... ...aunque parezca una tontería, los buenos días y las buenas noches... Pero cuando alguien te manda, los buenos días, las buenas noches, es síntoma de que se está acordando de ti. Así que si ha dejado de mandártelo, sencillamente es que se ha dejado de acordar de ti. Señal número 4. Cuando está escribiendo, le escribes tú a esa persona y ves que está en línea y no te contesta. Bueno, no solo no te contesta, ni siquiera te lee tu mensaje, te sale el famoso tic azul. Bueno, puede ser que está hablando con otra persona en ese momento o que está hablando con varias personas, con su tío, con su padre, con su hermano, con sus amigas, con sus amigos. en ese momento no te puede contestar y evidentemente no da un poco abasto. Pero claro, si eso suele pasar un día, otro día, otro día y otro día, ya digo, en casos puntuales no pasa nada. Pero si se repite todas estas señales que estoy diciendo durante todos los días, no pueden ser casualidades. Una sola vez o dos puede pasar. Pero cinco veces es imposible, sería demasiada casualidad. Así que si le estás escribiendo a esa persona y ves que está en línea y no te contesta o ni siquiera te lee y lo hace un día o durante muchas horas y muchas veces, pues está claro. A esa persona le importa poco por no decir nada. Así que es otra señal clarísima de que no tiene mucho interés en ti. Señal número cinco y última. Hay muchas más. Pero estas son las más importantes Otra de las señales Es que cada vez te escribe menos Es como he contado antes con lo de los buenos días Pero esta vez en general Si empiezas a escribirle a esa persona Y ves que la conversación el primer día Era de una hora Y vas viendo que los días siguientes Las conversaciones son más cortas Le empiezas a preguntar ¿Cómo estás? Y la otra persona además te empieza a contestar Como con monosílabos Bien, um, yo bien también ¿Y hoy qué vas a hacer? Yo voy a salir ¿Tú qué vas a hacer? ¿Vas a salir con tus amigas? No o por ejemplo, me quedaré en casa, es decir, esa persona no tiene ganas de hablar contigo, que puede pasar algún día, por supuesto, pero se ve claramente cómo ya no tiene tanto interés, como empiezas a recortar la conversación, incluso cuando estás hablando, y lo que antes era una conversación de una hora contando muchas cosas, ahora de repente te dice, bueno te dejo que tengo que limpiar, o te dejo que tengo que ir a comprar, o te dejo que tengo que echarle gasolina al coche. A ver, por supuesto se puede hacer Porque no vamos a estar 24 horas pegadas al móvil Pero qué casualidad Que si, como digo, se va repitiendo a lo largo de los días Algo más hay Porque esa persona al principio Tenía mucho interés en hablar contigo Y te daba todo el tiempo que podía Y ahora de repente parece que tiene muchas cosas que hacer Ha pasado de Estoy contigo todo el tiempo A ahora tengo un montón de cosas que hacer No puedo seguir hablando contigo Entonces claro, ¿cuándo va pasando los días te va recortando el tiempo de conversación, cada vez habla menos tiempo contigo y cada vez parece que está más ocupado o ocupada, está claro que ya no le estás interesando le estás dejando de gustar, otra señal que hay que tener en cuenta bueno y estas han sido las cinco señales más importantes o más digamos claras que te demuestran que a esa persona que estás conociendo o por qué no incluso que es tu pareja, ya no le gustas tanto o ya deja de gustarte Mucha gente me pregunta por qué pasa esto, que por qué se da este caso de que empieza alguien con muchas ganas y luego se cansa o se aburre. Yo siempre digo que en la mayoría de los casos es por lo mismo, porque esa persona, da igual que sea hombre o mujer, estoy hablando en ambos sentidos, porque esa persona seguramente está conociendo a otra y ya pues le dejas de importar, le dejas de gustar, le dejas de interesar. O aunque no conozca a otra es porque por lo que sea ha visto algo en ti que no le ha gustado y ya directamente pues digamos que te va apartando poco a poco de su vida bueno, está claro que pueden pasar muchas cosas a ver, las situaciones pueden ser muchas y miles no hay que obsesionarse con el WhatsApp mucho cuidado, nada de estar todo día pendiente que si no me escribe, que si está en línea que si tarda en contestar me he contado que sí, pero hasta cierto punto no os obsesionéis con eso hay más vida además del móvil y no pasa nada, también hay que hacer nuestra vida y nuestras cosas, ¿vale? y nada, pues espero que os haya gustado que os haya servido Aquí el Doctor Amor, para vosotros, expertos en parejas, con los tres libros que os he enseñado, con muchas más cosas. Y nada, no pasa nada, recomendaros que si alguien, como digo, no os echa mucha cuenta o, o empieza a dejar de echaros cuenta, que llegáis a vuestra vida, no pasa nada. Y para lo que una persona eres un ya no me interesas, para otra eres oh, ¡madre mía, me encanta! Así que no os preocupéis, ¿vale? Y no se trata de ir nadie detrás de nadie, simplemente se trata de que las, do, las dos personas hagáis las cosas conjuntamente. Es decir, ni de ir uno detrás del otro, ni del otro detrás de uno, sino los dos así, no corriendo uno detrás del otro. Todo hay que hacerlo siempre mutuamente, ¿vale? Que los dos seáis los que lo hagáis y no pasa nada porque digas tú los buenos días y luego la otra persona, y o no se los digas, pero en fin, que se vea que por ambas partes hay interés. Si no, si la otra persona veis que no lo tiene, lo mejor es mandarla por ahí. Bueno, pues nada, me despido de vosotros, volveré con un próximo vídeo, pasadlo bien, sed felices y ya sabéis. Nada, no sé si no sé con el WhatsApp, pero ojo a lo que pasa. ¡Hasta pronto!